Cielo Ciudadano. Programas emblemáticos para personas con discapacidad son la carta de presentación para presidente electo Lenin Moreno. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, mantuvo un taller con medios de comunicación sobre el balotaje del pasado 2 de abril. El tren crucero de Ecuador se encuentra nominado como mejor tren de lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017. Y en lo internacional, al menos cinco muertos en atentado talibán en Pakistán. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en su noticiero Ciudadano. Iniciamos las noticias.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 Cambiamos de tema, el nuevo de Educación Superior Pública ofrece más de 1.500 carreras para la libre elección de los ecuatorianos. Del 5 al 15 de abril, los ciudadanos podrán postular para el ingreso a universidades e institutos tecnológicos superiores públicos en todo el país. Este proceso se podrá realizar desde la comodidad de su hogar, ingresando a las páginas web de las instituciones de educación superior a las que desea postular. Creando un usuario y de acuerdo con la Secretaría de Educación Superior, CENESID, los ciudadanos podrán registrar una o varias carreras de su interés sin límite y sin puntaje mínimo. Una vez registradas las opciones de postulación en las diferentes universidades, escuelas, politécnicas o institutos, la CENECID recomienda a los ciudadanos estar atentos a la fecha oficial de resultados y verificarlos también en el portal web de las instituciones de educación superior a las cuales postularon. Y no se pierda el día de hoy a las 20 horas por la señal de Teleciudadana la entrevista al presidente Rafael Correa en el programa Crónicas de América, conducido por la periodista Cintia García. Y es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos con más información. Le contaremos sobre el circuito latinoamericano de surf 2017 que se realizará en Esmeraldas. Ya regresamos.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 Usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com slash vote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y la misión Galápagos es una serie científica que será emitida por la cadena BBC One desde el 30 de mayo en Londres. ¿De qué se trata? Le contamos.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 Quiero contenta porque ya, ya me queda eh, mi terreno propio. Yo en mi terreno yo cultivo así choclitos y habitas y hace fresco Y yo con todo el año yo, yo cultivo ese y eh, en ese terrenito yo cultivo todo el año, ese nomás yo. Cultivando vivimos, yo hago así. En su intervención, Javier Ponce precisó que en esta década se entregaron 280 mil títulos de propiedad. Además, señaló que con la nueva ley de tierras se intervendrá por lo menos en 200 mil hectáreas que serán transferidas a los pequeños productores que no tienen tierra. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una segunda pausa. Enseguida volvemos con las noticias del mundo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora los invitamos a conocer qué es lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, considera que la última decisión tomada por Donald Trump podría tener efectos devastadores sobre la salud de mujeres y niñas de todo el mundo. Nos referimos a su decisión de cortar los fondos a la agencia de la ONU encargada de la planificación familiar y la salud reproductiva. Un portavoz de Naciones Unidas ha negado tajantemente que esta agencia participe en la gestión de programas de abortos forzados y esterilizaciones en China, como asegura Estados Unidos. En todo su trabajo, dice, el Fondo de Población de Naciones Unidas promueve los derechos humanos para que los individuos y las parejas tomen sus propias decisiones sin ninguna coacción o discriminación. Estados Unidos era hasta ahora el tercer país que más dinero daba al fondo de la ONU, casi 76 millones de dólares anuales. La decisión de Trump es el reflejo de sus convicciones antiabortistas y está en línea con los grupos más conservadores y religiosos que apoyan a su administración. Alemania no quiere más discursos de odio ni noticias falsas en las redes sociales.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 Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas en un atentado en la ciudad de Lahore, en Pakistán. El ataque fue cometido por un suicida contra un autobús que transportaba un equipo de militares y civiles encargados de las operaciones de un censo poblacional. Los talibanes pakistaníes se atribuyeron la autoría de la explosión, cometida porque las fuerzas gubernamentales siguen matando a sus miembros encarcelados, según declaró un portavoz a la AFP. El sonido de la explosión fue tan fuerte que se escuchó desde lejos Cuando llegamos aquí había heridos Un cadáver era de un hombre mayor Y después muchas personas se reunieron ahí y comenzó el ajetreo También llegaron el ejército y los guardias este era el primer censo de Pakistán en casi dos décadas, en el que participan unas 300.000 personas entre civiles y militares. El hecho es preocupante por sus repercusiones para las labores electorales, como el reparto de escaños en el Parlamento y la distribución de fondos federales. El Ejército aseguró que el censo es una obligación nacional y que se hará a cualquier precio.